En nuestro nuevo encuentro ayer y gracias por estar aquí. Nos parece presentar hoy a la profesora Silvia Hinnerman, miembro de la World Association of Chef Societies, la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs, fundada en París en 1928. Silvia ha tenido distinguida actuación no solo en Uruguay, su país de origen, sino también en otros países de América Latina, en la prensa escrita, la radio y la televisión. Ha traído a Israel su saber en arte culinario, su alegría de vivir, su amor por las flores y la naturaleza en general. Enseña cómo mejorar la calidad de vida con una alimentación adecuada, sana y sabrosa. Ahora... Antes de escuchar su disertación sobre la gastronomía del pueblo judío a través de los tiempos, nuestra secretaria, la poeta Yael Bérez, le hará algunas preguntas. Gracias. La primera pregunta es cuándo empezó su amor por el arte culinario. es algo que viene de familia, es que, es pura creatividad. Bueno, eh, mis primeros recuerdos cerca de la cocina eh, son de cuando yo tenía, supongo que cuatro años o tres, eh, mi papá me había hecho un banquito cuadrado negro, que lo tuve hasta hace poco tiempo conmigo, y yo me subía a ese banquito para ver cómo mi abuela amasaba, que era una reina en la cocina, mi abuela había venido de Rusia y realmente era maravillosa su cocina. Entonces ahí empecé a pegarme a la cocina, a mirar, a ver, a cuando ella hacía los Kreplach, que son los, los primos hermanos de los capeletis, por llamarlos más criollos. Y bueno, yo creo que mientras yo hacía uno, ella hacía 25, pero yo la ayudaba. Entonces, para mí eso ya era muy importante. Y de ahí en más, creo que no salí nunca más de la cocina. Esa es la realidad. ¿Estudió en alguna parte, fuera de la parte familiar que acaba de recordar, estudió en alguna parte, en alguna academia, o lo que sea culinaria? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Bueno, en Montevideo, eh, me dirigí al lugar que en aquel momento era eh, casi el único, diríamos, como referente de la gastronomía que era el Instituto Crandon y tenía, era un instituto de enseñanza general pero tenía un departamento de gastronomía y allí era donde se daban cursos realmente muy buenos y muy exclusivos. Ese fue mi primer paso de cursos de gastronomía. Pero eh, también cuando eh, me invitaron a la televisión, eh, quise hacer un aporte diferente. Entonces, eh, si bien el primer aporte mío a la, a la televisión fue la gastronomía judía, eh, con todas las explicaciones y con todo como tenía que ser, pero cuando ya me invitaron para participar de un programa durante todo el año, eh, concluí conmigo misma de que había que ampliar el espectro y entonces allí estudié en Buenos Aires, donde concurrí varias veces a un instituto que se llama La Esquina de las Flores. Eh, acá hay argentinos, así que alguien lo debe de conocer. Acá me están diciendo que sí. Y bueno, allí se daban los cursos de alimentación naturista. Entonces yo iba eh, varios días, me quedaba en Buenos Aires para ir a estos cursos, donde entraba al instituto a las 8 de la mañana y me quedaba hasta las 8 de la noche que terminaban para aprovechar todo el día y así estaba tres, cuatro días lo que podía quedar, me volví a Montevideo después pasaban un par de semanas, iba de vuelta y así me fui haciendo de un bagaje de conocimiento sobre todo de alimentación naturista y saludable que era lo que en Uruguay yo sentía que no había nada, eh, ni siquiera en los cursos de nutricionistas de dietistas eh, no se hablaba de eh, cosas básicas, como es una harina integral, un salvado de trigo, un salvado de avena, todos elementos que realmente faltaban en, en, el, en, digamos, en la conversación diaria de lo que tiene que ser una gastronomía saludable. Entonces, bueno, todos esos elementos y muchos más, yo los fui incluyendo en ese primer año de televisión eh, que hicimos todo un año naturista y... De ahí eh, fue algo muy, yo diría, de madre el, el programa porque de ahí salieron muchos cursos que estuve dando durante mucho tiempo. A la gente la motivó mucho el despertar a lo que era la alimentación saludable y a fin de ese año fue que apareció eh, una editorial pidiéndome que escribiera el libro con los programas que había hecho durante el año de esta alimentación naturista y bueno, ahí empezó un nuevo camino para mí porque ahí empezó el despertar de sentarme a escribir a pasar en limpio todo lo que había trabajado durante el año y todo era eh, ya, ¿verdad? porque me lo pidieron en octubre y en noviembre lo querían publicar para que fuera antes de fin de año y bueno, y así salió el primer libro Alimentación naturista, mucho más que una forma de comer y bueno, se agotó en varias ediciones eh, y nos dio mucha satisfacción. Y bueno, y de ahí en más seguí escribiendo. Eh, seguí en ese programa y después eh, me llamaron de otro canal que me importaba más, así que pude cambiar para el otro canal. Y allí también seguimos escribiendo el libro de microondas, olla Presión y Freezer, que también eran temáticas que faltaban en el diario vivir escrito, quiere decir no había donde, más que un manual de, de una olla a presión o de un microondas, este, no tenías para manejarte. Entonces, bueno, ese libro cubrió esa área eh, de la mejor forma, sobre todo como había gente que me decía, compré una olla a presión divina, pero el manual viene en sueco, entonces no sé cómo lo uso. Y de eso se ha dado muchas veces. Entonces, eh, de esa manera, eh, fue que empezamos, como quien dice, a destapar la olla, de que se podía utilizar la olla a presión, se podía utilizar el microondas, se podía utilizar el freezer, darle realmente la vida que, que se le podía dar, ¿verdad? Que lo tenés en casa y aprovechalo, disfrutalo, y de la mejor manera. Y bueno, y ahí salió el Mamá, hoy cocino yo, que fue el libro para niños. Eh, también nos dio mucha alegría eh, presentarlo. Eh, hubo un libro que también eh, me motivó mucho que el que hice para la ALADI que es la Asociación Latinoamericana eh, de Integración y ahí eh, participaban 12 países por supuesto y la sede era en Uruguay así que me convocaron para hacer un libro de cocina con recetas de los 12 países y también salió con mucha alegría este, siempre digo que tuve la la brajada encima mío de poder trabajar en lo que me gusta, en lo que amo, en lo que me atrae y en lo que me obliga a estudiar. Entonces, eh, cada libro, cada motivación, cada charla como la que vamos a tener ahora en un ratito, eh, también me convoca a estudiar y a profundizar y eso creo que es lo que nos enriquece más que nada a uno mismo y que lo puede transmitir también a los demás. Y bueno, y después siguieron los otros libros también, por acá traje ya el sabor de los recuerdos, que es tradición y cocina judía, que después les voy a comentar algo de él. Y el nuevito que salió hace muy poquito, Cocinamos historias con los sabores de Jerusalén. Son los dos que traje hoy para conversar unas palabras cuando terminemos este, con lo demás. Si hay alguien que levantó la mano. Sí, tengo una pregunta. ¿Todo se relaciona con la cocina taller en tus libros? Mira, te explico. Eh, mi cocina es eh, la que viví toda mi vida, eh, desde que me conozco, desde que nací. Eh, yo nací en un hogar eh, judío tradicional y observante. Y eh, siempre me manejé con un, un título de las cuatro S's. Seductor, sabroso, sencillo y saludable. De esa manera se puede servir un plato seductor, bien presentado, Sabroso al paladar, que sea sencillo, porque nadie tiene mucho tiempo de cocinar hoy en día, y saludable, porque quiero que al otro día todo el mundo se sienta bien. Y ese es el parámetro de mi cocina, fundamental, que por supuesto es taller, no hay duda, pero está sobre esos cuatro pilares. Si sí, tú me quieres hacer alguna pregunta más, eh, no, usted sí. sin querer contestó a la última pregunta, <risa> <risa> así bueno, que eh. le corresponde a usted seguir su disertación y yo me di Ay, bueno, muchas gracias entonces por darme la palabra. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Eh, aquí hay amigos que vinieron de Jerusalén, hay amigos que vinieron de Natania, hay gente de Carmiel, Asur. este... Asur. Eh, Asur. ¿Perdón? Asur. Asur. ¿De dónde? Asur. De Ashkelon, Ashkelon, Ashkelon. Ashkelon, Ashkelon, de Ashkelon, de Rejobo, de de, de bueno, Gracias a gracias. tenemos una representación hasta de, hasta de Amirim Tenemos una representación de todo el país, felizmente Así que, bueno, yo lo que quiero decirles para comenzar Es que eh, esto no pretende ser una conferencia académica eh, sino más bien un encuentro, ¿verdad? Un encuentro en el que volcaré los conocimientos que tuve oportunidad de aprender, de estudiar, eh, que tuve oportunidad de adquirir, ¿verdad? En el correr de los tiempos. Como les dije, desde los cuatro años, del punto de vista cocina, hasta todo lo que hemos ido estudiando después, eh, que solamente nombré el, el Instituto de Buenos Aires, pero hubo mucho más, felizmente estuvimos en Nueva Orleans, con el gran genio de los condimentos Paul pridón eh, aprendiendo la mezcla de los condimentos, que ahora imagínense cómo los estoy disfrutando acá. Eh, estuvimos en Miami en otros cursos también de buffet. Y bueno, por donde anduvimos, eh, en los viajes siempre ubicaba un curso, un algo, donde había que aprender algo para aprender y con los libros que uno iba adquiriendo, por supuesto, en todos los viajes. Así que todo eso fue un bagaje de conocimientos que fuimos este, aprendiendo y, y tomándolos con el corazón, quiere decir, porque es algo que apasiona, ¿verdad? Y bueno, y así es como les quería decir. En este encuentro eh, vamos a volcar eh, los conocimientos nuestros y también vamos a escuchar los comentarios, las vivencias de ustedes, al final de mi disertación. Con muchísimo gusto. Y ahora entonces... Perdón, vamos a empezar a tomar un poquito de té. Hoy los invito a dar un paseo de la mano de la gastronomía por los senderos de nuestro pueblo. Y respecto a la historia de la gastronomía del pueblo judío, la primera fuente que podemos consultar, no hay duda, que es el Génesis, ¿verdad? El inicio de la Torá, o Pentateuco, y que comienza relatando la creación del mundo por parte del Dios Todopoderoso. Y allí, entonces, eh, entramos en el, el detalle al pasar. Dios creó el mundo en seis días, el séptimo descansó. Y en esos seis días, también hubo un día para crear plantas y árboles y hubo un día también para crear al ser humano bueno, entonces eh, tomamos como conclusión de que los primeros habitantes de la tierra según el relato bíblico Adán y javá con qué se alimentaban con frutos de las plantas y de los árboles ahora, la próxima referencia que aparece es la de sus hijos Caín y Abel que se dedicaron a la agricultura y a la eh, ganadería. Ahora, eh, estas dos fuentes de proveer alimentación siguieron practicándose siempre en todos los diferentes pueblos de la antigüedad. Los sed pueblos sedentarios eran agrícolas y los nómades eran pastores de ganado. Ahora, vamos avanzando en el tiempo, porque obviamente vamos a ir saltando, digamos, en... En distintas etapas. Y entonces encontramos eh, respecto a Noé. Y Noé, luego del diluvio universal, eh, la tierra, por supuesto, se secó, se fue toda el agua que había y plantó una viña. Cuando plantó la viña, elaboró vino. Cuando elaboró el vino, se emborrachó. Y ahí es la referencia que tenemos más amplia de hoy. De bueno, ahora damos un salto en los tiempos y otras diez generaciones transcurrieron hasta el nacimiento del patriarca Abraham, considerado el primer monoteísta de la historia. Ahora, sobre la alimentación de su generación, al ser nómades, ¿qué comían? Bueno, se menciona que eh, era el consumo de la carne de cordero, y los derivados de la leche, de oveja y de cabra. Y no eh, elaboraban manteca porque con el gran calor se derretía. Ahora, a Abraham se le considera el primer hebreo o hibrí eh, de nuestra historia y el término se refiere de haber venido del otro lado del río. Y según el relato bíblico, vivía en carpas que se hacían eh, con el cuero de cabras y se desplazaban continuamente en busca de terrenos fértiles donde el ganado se pudiera alimentar. Y entonces, eh, esa era la fuente de su alimentación, ¿verdad? Ese ganado que él se preocupaba de alimentar. Ahora, la siguiente referencia que aparece en la Biblia es en el relato de la disputa entre los hermanos, esa y Jacob los nietos de Abraham. Y cuando se menciona, un delicioso plato de lentejas y ahí tenemos la presencia de la agricultura la lenteja era un producto que seguramente también se cosecharían otros tipos de vegetales bueno las lentejas se plantaban, se cosechaban y se cocinaban así que ahí tenemos también una cocción diferente que empieza a surgir y también se hace referencia a la casa de animales silvestres Ahora, venimos más cerca, en los tiempos, y la siguiente etapa en la vida de nuestro pueblo, todavía conocido como los hebreos agrupados en las doce tribus, fue durante la estadía en Egipto, primero en libertad y luego esclavizados por el faraón. Ahora, la gastronomía en aquella época, en la civilización egipcia, estaba basada en el trigo que crecía cuando el río Nilo se desbordaba inundaba todas las tierras bajas. Allí también proliferaba la pesca y también había frutas y había verduras y quizás también consumían algunas aves. Ahora, el ganado era sagrado y no se comía. Ahora, mientras los hebreos vivieron en libertad, en la zona de Goyen mantenían sus rebaños de cabras y ovejas que les proporcionaban carne, leche y sus derivados pero de acuerdo al segundo libro de la Torah Números o en hebreo Shmot Éxodo, eh, Éxodo. Éxodo. Eh, hay algunas referencias a lo que comían los hebreos esclavos pero nos enteramos después cuando ya estaban libres en el desierto y que añoraban algunos de los eh, productos que les daban los egipcios cuando ellos estaban en eh, como esclavos, ¿verdad? Y ahí se habla de pescados, de puerros, cebollas, ajos y melones que los egipcios les daban cuando ellos estaban en la esclavitud. Como sabemos, al inicio de los 40 años que duró el éxodo, los hebreos, ya constituidos en el pueblo judío, recibieron, entre otras cosas, las reglas de la alimentación kasher, que rigen desde su entrada al territorio de Israel hace 3.500 años, hasta nuestros días. Ahora, el tema del kashrut, o pureza de la comida, lo vamos a mencionar luego. Durante esos 40 años, los judíos comieron el maná caído del cielo y luego codornices también. Es interesante señalar que aquí aparece un comentario sobre la conservación o no de los distintos alimentos porque la orden divina era consumir el maná que recibían en el día consumirlo en el mismo día que lo recibían y quemar el sobrante porque si quedaba para el día siguiente se echaba a perder ahora a partir de la llegada de las doce tribus del pueblo judío de Israel nuestra fuente bíblica de información pasa a ser el libro de los profetas, Nebim y el de los angiógrafos que tuvimos. Y así eh, eh, les hago un comentario. Eh, como ustedes ven, eh, traemos las fuentes de toda la información que estamos eh, brindando porque creemos que es del punto de vista del de respeto que nos debemos a todos los que nos están escuchando de que sepan de dónde salió toda esta información, ¿verdad? y es de las fuentes, no hay duda. Y bueno, y llegamos a Israel, a la tierra prometida, y una vez instalados los judíos en esta tierra, disponían para su alimentación de las conocidas siete especies vegetales. Sabemos que es el trigo y la cebada, de cuya molienda salía la alimentación humana, sobre todo los panes, ¿verdad?, toda la elaboración, y también para el ganado. También los olivos, que con la oliva, la aceituna, también aprendieron a dejarla en conserva y también para producir el aceite. el aceite de oliva hasta el día de hoy es una reina en la cocina israelí. También eh, las uvas para consumo y para la elaboración del vino. Los dátiles para su consumo y la elaboración de miel. La miel de dátil, yo creo que todos saben que es la que llamamos silán, se llama silán. Y acá quiero hacer un paréntesis, eh, yo creo que muchos lo van a compartir conmigo. El silán, aparte que es un producto que podemos disfrutar muy lindo acá, eh, es un producto que también tiene un valor agregado, yo diría, para la cocina. Porque, por ejemplo, cuando hago salsas, sobre todo la de tomate, que es difícil apagarle la acidez al tomate, en lugar de azúcar, yo le pongo una cucharada de silán y queda maravilloso. Y como es un dulzor que no es tan, eh, digamos, tan preponderante como sería el azúcar o la miel de abeja, es un dulzor que pasa, yo diría, casi desapercibido, pero que apaga la acidez del tomate. Y entonces sí, y como eso en otras preparaciones es fantástico para utilizar. Bueno, también por supuesto contamos con los higos, para consumo frescos, desecados o formando pastas. Y finalmente la granada, una fruta con importantes propiedades medicinales. Ahora también consumían miel y la carne de animales permitidos, así como leche de cabra y oveja y sus derivados, respetando la división prevista en las normas de Cajuruto. Y recordemos que, de acuerdo a la ciencia, los cerdos son transmisores de la triquinosis y los mariscos se descomponen con mucha facilidad, generando toxinas muy importantes, muy potentes, diría yo. Y esto se hace evidente cuando se habla en los medios de comunicación, que dicen que está, eh, en ciertas etapas del año está prohibido consumir mariscos, está prohibido venderlos, porque hay marea roja. Y cuando dicen que hay marea roja, se refieren a esto, a estas toxinas que los mariscos eh, emiten, largan, y que son muy, muy malas para la salud del ser humano. Y entonces ahí es cuando tenemos este, clarísimo eh, que, que no, mejor que no. Bueno, los, los judíos a partir de esta época comenzaban todas las comidas con un lavado de manos, y dado que todavía no existían los hoy llamados cubiertos, se comía con las manos, se comía con los dedos. Y entonces, eh, se apoyaban siempre, se ayudaban con un trozo de pan, generalmente con un trozo de corteza de pan. Como los panes eran muy chatos, era muy fácil tener mucha corteza, y entonces con esa corteza se ayudaban a modo de cuchara para poder eh, comer. Ahora, lo más probable es que el pan y el vino fueran los primeros eh, de cada comida en esa época, porque se comenzaba con la bendición de ambos. Se bendecía el vino y se bendecía el pan. Y la comida más importante era la del mediodía. Y luego la cena cerca de la puesta del sol. Ahora, el método de cocción más común eran los cocidos en olla, eran las ollas de barro grandes que se colgaban sobre fuego. Y las carnes asadas sobre fuego, por supuesto. Ahora, este se encendía golpeando un pedernal con una piedra y en Isaías nos dicen que la palabra hebrea que se utiliza para encender el fuego proviene de la palabra golpear. Ahora, los combustibles de aquella época, además de la leña, eran el estiércol seco, como se expresa en Ezequiel, y también hierbas y flores secas y espinas. Ahora, el pan se elaboraba con el resultado de la molienda de trigo o cebada y que se amasaba con agua y sal. Se cocía sobre piedras calientes. Por eso, lo que decíamos antes, eran piedras grandes que se calentaban muy fuerte y sobre la que se ponía la masa eh, no de mucho volumen, ¿verdad?, para que se cocinara por dentro, y por eso también había mucha costra en el pan, porque eran chatitos y grandes. Bueno, hay una anécdota sobre la comida del rey David que yo quería comentarla con ustedes, porque cuando recibió en su palacio a Barcilay, que era un amigo de su infancia, lo invitó, lo invitó a un banquete real durante tres días, pero su amigo se entristeció cuando vio que el rey no probó bocado ni sorbo de vino durante todas esas comidas tan fantásticas que le había ofrecido. Ante su planteo, David lo llevó a una pieza contigua donde estaba su comida diaria, y había agua y pan. Entonces, en el Salmo 42, dice su autor, «Mis lágrimas han sido mi pan día y noche» era la tremenda responsabilidad que sentía en su cargo. Respecto a David, hay otra mención en el libro de los profetas que relata cuando sus amigos le trajeron habas mientras él huía de Jerusalén durante la rebelión de Absalón. Como ven, otra vez hablamos de la agricultura. Se cosechaban habas, entre seguramente muchos otros vegetales. La próxima etapa que analizaremos es luego de la destrucción del primer templo y el forzado exilio mayoritario del pueblo judío a Babilonia. Ellos se dedicaron a cultivar vegetales en los terrenos bajos que, le, que eran inundables y que los vencedores les cedieron para que eh, pudieran plantar. Eran los terrenos que se inundaban cuando los grandes ríos se desbordaban y poco se sabe de las costumbres gastronómicas que tenían en esa época, pero en el relato de la reina Esther, que se lee en Purim, eh, se describe un gran banquete que ofreció el rey Azuero, a Hashverosh, con abundancia de manjares que justamente no consumían los judíos forzados a vivir allí. Ahora, cuando el reino persa de Ciro conquista Babilonia, autoriza a los judíos a retornar a su tierra y con el liderazgo de Israel se construye el segundo templo en Jerusalén. De esta época se sabe que con el desarrollo de la Galilea aumentó la pesca y consecuentemente el consumo de pescado. Y eh, también que con la gran influencia del imperio griego se agregaron numerosos alimentos y especias no disponibles hasta ese momento en la tierra de Israel. Cuando en los comienzos de la Era Común, los romanos conquistan y destruyen Jerusalén, se produce el Segundo Exilio, que duró casi 2.000 años hasta la creación del Estado de Israel. Ahora, los judíos expulsados de su tierra viajaron en distintas direcciones por todo el mundo con conocido en aquella época, ¿verdad? Algunos se radicaron en Medio Oriente, donde vivían las tribus árabes que todavía no eran musulmanas. Otros siguieron hasta el extremo oriente, eh, África, Europa y Asia Central y el Mediterráneo Occidental. En cada destino de los mencionados, los judíos mantuvieron sus normas y costumbres gastronómicas a la vez que fueron incorporando alimentos y procesos de las, religiones donde, de las regiones perdón, donde estaban radicados. Desde el siglo X y hasta que fueron expulsados en 1492, tuvieron un importante desarrollo en el territorio de la península ibérica, eh, España, se llama Sefarad en hebreo, y allí nació la cultura y gastronomía llamada Sefaradí. Durante 400 años vivieron en relativa armonía con los árabes musulmanes, con los cristianos, y sobre todo de los primeros, adaptaron muchas comidas y postres. Luego de su expulsión, se dirigieron a los países de África noroccidental, Holanda, Grecia y países de Medio Oriente, donde siguieron con su cultura y sus hábitos sefaradíes. Por otra parte, los judíos, después de la conquista romana, también se dirigieron al Imperio Ruso y a los reinados de centro de Europa y países bálticos. Desarrollaron una cultura propia, adoptaron un idioma llamado Yiddish, derivado del alemán, y comenzaron a ser llamados Ashkenazíes. En hebreo Ashkenaz refiere a Alemania y por extensión a toda la Europa central. También en dichos lugares conocieron nuevos alimentos que consumían sus vecinos no judíos y métodos de cocción adecuados a los crudos inviernos de la zona. Ahora, finalmente, y antes de centrarnos en las modernas gastronomías Ashkenazi, Faradí y Sabra, eh, vamos a mencionar el desplazamiento de muchos emigrantes a Norte y Sudamérica, donde construyeron importantes comunidades. Y vamos llegando así a nuestros tiempos y a la realidad gastronómica que nos rodea y que vivimos en nuestros hogares. El pueblo judío reconoció desde un principio la relación que existe entre la alimentación del individuo y su salud y llegó a adjudicar a las comidas una gran influencia sobre el bienestar y el carácter de la persona. Y sobre este tema escribieron varios sabios de todas las épocas, entre ellos Maimónides. Ahora, basadas en esas creencias y derivadas de preceptos bíblicos y talmúdicos, nacieron las prescripciones alimentarias que rigen al pueblo judío. La palabra kosher, con que se designan los alimentos permitidos por las leyes judías, significa, en realidad, apropiado para comer, limpio. Y acá hago un paréntesis para eh, profundizar en lo que eh, podemos eh, acercarnos, digamos, a lo que es esta gastronomía del punto de vista en que eh, se despega el, la necesidad física de comer de eh, la intención de la compra de la comida y llevarla a la mesa y se despega para elevarse a lo que es el nivel espiritual al nivel espiritual que nos lleva a elegir los alimentos que vamos a comer, que vamos a llevar a nuestra mesa con un respeto propio a la familia y a la mesa que estamos sirviendo. Y entonces eh, es que entendemos el porqué de eh, estas normas de la alimentación kosher que rigen desde hace tantos años y la importancia que tienen. De acuerdo a lo que prescribe el Levítico, los animales kosher son los rumiantes de pezuñas hundidas estando, por tanto, excluidos el cerdo, el conejo, la liebre y muchos otros. Respecto a las aves, se excluyen las de rapiña y están permitidas pollos, gallinas, patos y gansos. En cuanto a los animales acuáticos, solo son collar los peces con escamas y aletas, no siendo permitidos los mariscos. En todos los casos, el animal debe estar sano y ser sacrificado de acuerdo al rito judío, Quiere decir, el animal es revisado antes de ser fainado y después de ser fainado nuevamente es revisado sus órganos, todas sus partes para confirmar que el animal es sano. Recién entonces es que se prepara para la alimentación y ahí empezamos con el proceso de sumergir la carne en agua y luego salarla, dejarla desangrar enjuagar y escurrir que es el proceso que se somete a las carnes y aves kosher y que tiene como finalidad excluir la sangre del animal de la alimentación. La sangre es vida, no se ingiere. Y es lo que está escrito en el Levítico. Ahora, tres pasajes bíblicos prohíben guisar el animal en la leche de su madre. No cocerás el cabrito en la leche de la misma madre. Dos veces encontramos estas expresiones en el Éxodo y también en Deuteronomio. La interpretación autorizada de estos pasajes ha deducido de ahí la prohibición de mezclar la carne con la leche o con productos lácteos en la misma preparación o consumirlas en conjunto. Y después de una comida que contenga carne, se deben esperar varias horas hasta consumir un producto lácteo. Ahora, muchas veces se piensa en la palabra kashrut, que es la que designa este sistema alimenticio, como algo impuesto, antipático o difícil de respetar. Y nada más lejos de la realidad. Cuando pensamos en la palabra kashrut, debemos pensar no solo en un sistema de alimentación, sino más bien en un sistema de vida, que lleva a organizarse adecuadamente a elaborar una alimentación sana y a aplicar el cuidado personal de la madre o de la cabeza de familia por la alimentación de la familia y de esa forma es como yo les decía recién y lo vamos a seguir viendo cómo nos remitimos siempre a lo que es la espiritualidad de esta alimentación que hace elevar nuestro sentido de el hambre, las ganas de comer a otro nivel. Y ahora sí, de las caras que tiene la cocina judía, tres son las más principales, las importantes, digamos. La Ashkenazi, que es la que practican todos aquellos descendientes de familias que vinieron de Europa Central, de Rusia, Polonia, Lituania y Alemania. La cocina sefaradí, que la practican los descendientes de las familias que vivieron originalmente en España y luego de su expulsión en los países que mencionamos antes, y la cocina sabra, que es la que se practica hoy en día en el Estado de Israel. Y vamos a aclarar también, yo creo que lo conocen, pero por si alguien todavía no lo sabe, este gentilicio sabra, con el que se denomina la cocina, pero también al israelí nacido en Israel, eh, tiene el, la connotación del producto sabra que es un higo que crece en una tuna, es un higo del tamaño más o menos como la cabeza de este micrófono y que por dentro es muy dulce y por fuera tiene espinas entonces se dice que el israelí es muy dulce por dentro y por fuera tiene espinas bueno de la cocina nací debemos destacar platos que no pueden faltar en una mesa judía cuando llega el shabat o en las festividades, el gefilte fish, que yo siempre digo que hay tantas recetas como señoras judías entran a la cocina, no conozco a dos que lo hagan de la misma manera, eso es algo que con los años lo hemos ido escuchando y aprendiendo y bueno, es algo que es muy típico, digamos. Y bueno, y son las albóndigas de pescado que cocinamos en caldo hirviente o en el horno hasta dorar. Y que se parece también al que hacen los sefaradíes, pero generalmente lo hacen frito. Ahora, la presencia del pescado así preparado es siempre importante en una mesa festiva, pero en Rosh Hashaná no puede faltar la cabeza de un pescado sobre la mesa. Porque entonces recordamos la frase del Deuteronomio que dice Y te tendré por cabeza y no por cola. La tradición en la receta del gefilte fish dice mezclar varias clases de pescado. Nada más razonable en aquellos tiempos de la Europa pobre, donde se mezclaba lo que se conseguía y todo venía bien. Y si la tradición nos vino de Polonia, le agregamos un poco de azúcar, además de sal y pimienta, y todos contentos. En la cocina que nací se utilizan muchas recetas las papas y la cebolla frita. La papa también era un producto muy querido en Europa y en épocas de hambruna, cuando no había, se sufría mucho porque, justamente, faltaba un producto que era lo que satisfacía mucho al hambre, ¿verdad? Bueno, y la cebolla frita trae amor y alegría en un hogar judío. Y dice ella le servirá alimentos kosher con mucha cebolla frita y encontrará gracia a sus ojos así sea. Y no podemos olvidar la sopa de pollo, que según nuestras abuelas era el mejor remedio para la gripe y también para un mal de amores. No hay duda que con la sopa de pollo se solucionaba todo. El mejor antibiótico, me dicen por acá, claro, es verdad. Desde bueno, yo creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Cuando yo me resfrío, mi hija me llama y me dice Mamá, ¿querés que te haga sopa de pollo? No, no, no, no. Siempre. Y lo hace, eso es lo más grande. Y es una chica joven, quiere decir, eh, eh, que tiene su familia. todo. Pero se hace un ratito para hacerme sopa de pollo y me la trae. Es muy gracioso el asunto. Así que, quiere decir que las tradiciones siguen. Bueno, el Stuhl de Manzana, de Alemania y Austria, el Cimes de Papas y Ciruelas, de Lituania, el Bosch de Rusia y el Comich de Polonia. Y acá también voy a hacer un paréntesis porque hay vivencias que eh, fueron muy fuertes, eh, las vivimos muy intensamente y que, bueno, siento que no las puedo guardar para mí sola. Quiere decir, yo trato de compartir lo que realmente siento y que puedo transmitirlo y compartirlo. Y con este cimes de papas y ciruelas, que por acá escuché que alguien dijo que es rico, carico, ¿verdad que sí? Bueno, yo tuve una vivencia muy especial. Eh, resulta que después que me endovié con mi marido, acá presente, gracias a Dios Julio, al tiempo eh, mi, la que iba a ser mi futura suegra me invitó a su casa a almorzar. Y entonces yo me vi delante de un plato de cimes de papas y ciruelas, cuando yo no conocía lo que era la cocina dulce. Eh, en mi casa se cocinaba salado, comida normal, por decir entre comillas, y, si no, había una torta dulce, pero no una comida dulce. Solamente el flash que hacía mi abuela cada tanto y queda dulzón, digamos, pero más bien agridulce. Pero este plato yo lo miraba y decía, ¿qué tiene esto, papas? Y veía las pasas de ciruela y pasas de uva, y yo decía, ¿Qué hago con esto? Nada, lo único podía hacer era comerlo, porque era la primera vez que me invitaba a la casa y caramba, no se puede quedar mal. Y entonces, sí, me animé a empezar a probarlo y la verdad que me encantó. Y desde ese entonces no lo dejé más. En mi casa siempre mis hijos lo esperaban y lo esperan, eh, saben que lo preparo, eh, bueno, es el plato, quiere decir que es el, el ineludible, tiene que estar. Así que, así... Ah, sin papas. Entonces iba sí. a tener que dar después su receta. Este ¿igual? es de papas y ciruelas. Igual sin papas. Ah, bueno. Lleva caramelo también. Entonces yo lo veía con color caramelo... Eh, ese asunto ahí delante mío y como que no entendía con nada también no se sé, hace con zanahorias el cine es de zanahoria claro cine de zanahoria sí, ahí está están... y bueno, así que como les cuento y el comisro que recién nombré también que tiene su origen en Polonia era una especialidad de mi mamá y a mí siempre me hizo gracia porque el final de la receta que yo misma lo escribí también en este libro en el final de la receta eh, siempre leí que dice, este, eh, cuando se enfría, guardarlo en un recipiente cerrado para poderlo conservar bien. Yo les puedo decir que ni en la casa de mi mamá, ni en mi casa, nunca llegamos a guardarlo en ningún recipiente. Porque siempre la fuente que se puso en la mesa fue la fuente que se vació. Así que yo creo que la próxima vez que escriba la receta ya, esta frase no la voy a poder poner porque no es cierta. Este, no queda. Esa es la realidad. Y bueno, y también es un, un bocado que viene de generación en generación. Y bueno, uno de los platos típicos que comían los judíos ashkenazíes en Europa, habitualmente, tomando en cuenta las condiciones climáticas, era la comida de olla llamada chole. Y que actualmente se conserva como comida de shabat, eh, generalmente, por la cocción prolongada eh, que necesita. Ahora, mi abuela tenía un calentador que había traído de Rusia. Ellos viajaron eh, de Rusia a Estados Unidos. Ahí nació mi mamá y dos hermanos. Y después recién vinieron para el Río de la Plata, Uruguay. Ella siguió con su calentador, eh, que yo no me acuerdo si el tanquecito que tenía abajo se alimentaba con alcohol o con queroseno. Sería alcohol, ¿no? Este. No, posiblemente que fuera alcohol, como dice Lito, me, me suena más. Tenía mecha, claro, con una llavecita que lo íbamos girando este, hasta el lugar donde tenía que estar. Y ahí se dejaba el cholen preparado. El viernes de mañana se cocinaba, antes de llevar ya se ponía arriba del calentador, se tapaba con una frazadita de esas que quedan en las casas, de, las frazaditas de bebés. Bueno, esa es la imagen que tengo del calentador de mi abuela. Era una frazadita cuadros blanco y celeste y ella tapaba la olla grande con esa frazadita y quedaba para el almuerzo de Shabbat ahí preparado. Y quedaba espectacular. Hoy en día tenemos la plata, lo que llamamos la placa eléctrica, comodísima, grande, que para mí es sensacional. Y pongo antes de que empiece a Shabbat mi olla de Cholen, y al otro día, mediodía, cuando la destapo, está 10 puntos. Así que eh, son esos cambios que hay, pero ese calentador, como les digo, que era, estaba todo rodeado de mica verde alrededor, a uno le queda, ¿verdad? Son esas cosas que eh, no lo puedo perder, quiere decir, lo tengo conmigo. Y bueno, y además esa larga cocción que le damos, que no es cocción ya, porque ya está cocido, pero ese mantenerlo al calor toda la noche le da una textura muy especial, tanto a la carne como a los vegetales que lo acompañan. Entonces eh, terminamos haciendo una preparación que es cremosa y que es realmente muy, muy sabrosa. Eh, bueno, de los ingredientes, si quieren, después les cuento. Ahora vamos a seguir este, un poquito más. Y son todos bocados deliciosos. Endulzan el paladar, endulzan, endulzan los recuerdos también. Y bueno, y ahora bocado que ningún judío que se precie de tal puede dejar de conocer es la jalá, o jale, o koilich, como quieran llamarlo. Trenzado o redondo el agulá de arroyo llanado. Pero llámenlo como quieran, pero todos nos referimos al mismo sabor, al mismo aroma, a la misma textura. Y es esa masa de levadura que yo aprendí a hacerla ya de grande, y mi suegra me la enseñó, que esto es otra historia. Es una masa suave, tersa, aromática, y desde que aprendí a hacerla, la disfruto enormemente. Y yo digo que despierta los cinco sentidos. El tacto, cuando la amasamos, porque el amasado a mano, podemos mezclar los ingredientes en la máquina. Después hay que amasar a mano, porque aparte el disfrute de amasar a mano no se puede dejar de lado. El olfato, que empezamos ya para eh, disfrutar con el olfato, el aroma de esa masa de levadura, después al cocinarlo, después al traerlo a la mesa. El gusto, bueno, ni que hablar, cuando lo saboreamos la vista verlo en la mesa pronto ya cuando vemos la masa leudada además, ya es un placer aparte y el oído y cuando eh, le, le explico a mi marido que voy a agregar el oído me dice, ¿y cómo vas a poner el oído para la jala? le digo, para recibir el aplauso que es lo que esperamos cuando lo llevamos a la mesa, así que el aplauso también tiene importancia y el oído es el quinto sentido que hacemos funcionar con la jala. Así que tengan en cuenta también, los que no aplauden, hay que aplaudir. Y bueno, también lo que siempre digo, amasen jala una vez en casa el que todavía no lo hizo. Y digo el que no lo hizo. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser jóvenes, pueden ser mayores. No importa la edad, no importa la época. Lo que importa es hacer jalá aunque sea una vez, en casa, cocinenlo en horno suave y todo el año ese aroma queda en la casa. Es un aroma que penetra en el hogar, es una vivencia muy especial. Y lo más importante, inviten a una generación mayor, a una generación menor, inviten amigos, amigas y amasen todos juntos. Es una experiencia fantástica que realmente eh, los convoco a que lo hagan. Así, a juntarse y a amasar juntos. Hay a veces algunas señoras me han dicho, ay no, vienen mis nietos y ensucian todo. Uh -huh. Y bueno, mañana limpias, no importa que ensucien. Pero los chicos no se olvidan más. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de amasar en casa con mis hijos, con mis nietos. Y ahora veo que ellos siguen haciéndolo en sus casas y... Es algo que se vive, se transmite, sí, Lito. Lo gané y un jamiché, los niños, hacen jalá. Fantástico. Sí, en eh, Uruguay cantidad, yo... Lo... No, aquí, en realidad, Sí, cantidad sí, cantidad, gané. claro, fantástico. Yo en Uruguay lo, lo empecé a implementar en las escuelas allá. Empecé a, a promocionar esto, hay que hacer jalá. En las escuelas, las chicas de bat mitzvá, este, antes de la bat mitzvá, eh, se reunían todas. Y llegamos a hacer algo muy lindo en una escuela, en la escuela Ariel, eh, nucleamos las niñas con sus mamás, con sus abuelas y con alguna bisabuela también que vino. Sí. Y todas amasamos jalot juntas y se las llevaron crudas en sus asaderas que habían traído para cocinar en casa. En bicho también, no te olvides. Mirá, ya, gracias. Acá habla una compañera de Bitso Uruguay. Las eh, novias cuando, de... la la la, la, la cuando van a la México también hacen la hija. Las novias cuando van a la México. Ah, claro. ¿Es cierto? Sí. Eh, no sé. En sí, Uruguay, así. Eh, no... sí. ¿Ah, sí? sí? Bueno, ¿ves? Eso no sabía. Pero... Sí, sí. sí. Y claro, eso es, que es, es eso. algo muy bueno. Claro, pero lo que Eda decía recién me hizo acordar. En eh, varios años, eh, cuando trabajábamos en la Bitzo de Uruguay, eh, claro, veíamos que la población de Bicho era mayormente de edad digamos grande ¿verdad? las señoras que tenían más tiempo y que se dedicaban a trabajar para Bicho, que se trabajaba este, muy fuerte y muy bien pero costaba traer gente joven a la Bicho. entonces, a veces yo digo, a uno se le prende la lamparita a tiempo, y en el momento justo y yo dije, si traemos niños vienen madres si vienen madres Vienen abuelas. Y entonces cuando llegó el momento de la carmes, yo dije, voy a traer masa leudada, convoquen niños a amasar jalot alquilen un horno grande y vamos a hacer jalá con los niños. Y gracias a Dios, en esa oportunidad 40 nenes vinieron. Yo les llevé platos descartables para que los trabajaran arriba del plato, eh, que se lavaran todas las manos primero. Bueno, hicimos realmente algo. Fue una experiencia realmente inolvidable. Fue precioso. Después, mientras se cocinaban la jalot, que cada uno hizo la suya y le daban su formita y la que querían y qué sé yo, y uno lo ponía en la punta de la asadera y me decía, acordate que esta es la mía. Pero claro, después pierden la forma cuando se cocinan. Entonces había que decirle, sí, sí, esta es la tuya, esta es la otra. Bueno, había que acordarse más o menos para cumplir con todos. Pero realmente, y bueno, y mientras se cocinaba Bicho contrataba payasos o algún show infantil para entretener a toda esa cantidad de niños las mamás compraban en los stands de la Kermés las abuelas también y entonces eso empezó a funcionar de otra manera y eso creo que lo hice tres años ¿no? sí, sí. Se, eh, llenaba la casa, sí. se llenaba la casa exacto, espero que lo sigan haciendo pero realmente para mí fue una experiencia preciosa, yo llevaba cuatro kilos de harina leudada en dos bols grandes la, ya la masa llegaba así gordita y realmente fue para mí un deleite ver aquel espectáculo fue precioso así que bueno espero que esos chicos lo sigan haciendo este, digamos así. Ya salieron con cómo ah sí claro más bien y bueno de la sabiduría sefaradí y sus leyendas, que hay tantas que es difícil elegir alguna, les cuento que el pan trenzado, la jalá, sirve de protección contra el mal de ojo. Así que también un dato para tenerlo en cuenta. Y recordemos que las jóvenes cantaban su arroz arrocito, prestando atención a cómo había que ahuecar los zapallitos para, que, eh, eh, para no quedarse solteras. Y entonces se decía que una joven estaba lista para casarse cuando lograba huecar el zapallito de tal forma que su piel quedara lisa y transparente sin romperse. Y entonces ahí podía acceder al casamiento. Ese era el punto clave. Y bueno, como hablábamos antes del chole, tenemos que volver a la cocina sefaradí, ¿verdad? donde tenemos siempre presentes los huevos jaminados, que toman su nombre del jamín, que es donde se cocina. Y también, y esto pues es una trampita que les voy a dar, pero primero vamos a comentar un poquito, porque el jamín es un primo hermano del chole, con pequeñas variantes. Por ejemplo, se acostumbra a poner huevos crudos en su cáscara para que se cocinen en el jugo del jamín. Cuando están cocidos, se cascan con al revés de una cuchara, para que queden dibujados, digamos, con el color del cocido. Y luego se retiran, se pelan y se sirven con las carnes y vegetales en el almuerzo del shabat. Ahora, como da cierta incomodidad eso de pelar los huevos cuando los sacamos del, del jamín, claro, o del cholen, están calientes, están resbaladizos, porque hay cierta grasitud, ¿verdad?, de la preparación, entonces yo tengo una trampita, que se las cuento a ustedes bajito. En una olla, pongo las cáscaras de un kilo de cebollas, la cebolla blanca nomás que compramos, bueno, la cáscara de afuera, esa cáscara marroncita. Bien. Ponemos huevos, la cantidad que querramos, y cubrimos todo con agua y lo ponemos a cocinar. Después que pasa, digamos que tres cuartos de hora, vamos a dejarlos cocinar bien como si estuvieran en un jamín, por decirlo así. Cascamos estos huevos con las cucharas, ¿sí? los dejamos, lo dejamos rajaditos y esa agua marrón que se hizo de la cáscara de la cebolla va a penetrar en esas rajaduras de la cáscara y nos va a dejar los huevos dibujados igual que si hubieran estado adentro del jamín o del cholen. Quedan fenómenos. Los pelo limpitos, los saco del agua, los pelo y después los pongo pelados arriba del chole y los sirvo y están prontos. Entonces, ahí yo solucioné el tema y dije, no privo de poner los huevos que a todos les gusta, no sé por qué, pero a todo el mundo le llama la atención los huevos que uno saca del cholen, Bueno, yo los pongo, pero de esa manera. Sí, mi hijo me está mirando porque yo sé que esto no va con lo tuyo, pero bueno, y son las tapas de tu mamá. Este, es así, hay que hacer viable todo lo que uno quiera hacer y no complicarse demasiado, ¿verdad? Y bueno, de la cocina sefaradí, por supuesto, no podemos dejar de lado las burrecas, esas hojaldradas divinas que, bueno, son el primer vicio que uno toma cuando hace allá, cuando llega a Israel, ¿verdad? Y después que te bajas de la balanza, cuando pasaron unos meses, dices, bueno, ya disfruté todas las burrecas, gracias, qué amable las vamos dejando por ahí. Las minas, que es otra preparación sefaradí de tantos rellenos que podemos poner diferentes, los mostachudos de nuez, el jandrayo y tantos manjares que, aunque no nos sentimos sefaradíes, adoptamos con toda dedicación. Y aquí llegamos a, eh, a un dicho que da mucho para pensar debes hacerlo como si volaras fatigarte hasta el placer debes moldear como si tocaras un instrumento tocar, sentir serán benditas tus manos mientras lo haces esta es la esencia de la enseñanza y transmisión de tradiciones en un hogar judío desde épocas inmemoriales en realidad es la esencia de mi hogar de la casa de mis padres, de mis suegros cuando hacemos los preparativos para la gran comida de Shabbat y de las festividades, su base siempre es el amor. Es el gran ingrediente que utilizamos. Sin ese sentimiento no hay plato que salga bien. No conozco otro camino. Eh, les cuento al margen. Cuando alguna señora en mis clases de cocina me decía «Cuando estoy nerviosa me pongo a cocinar». Yo le decía, cuando estás nerviosa, te vas a pasear y cuando vuelvas, cocinas. Pero nunca entres nerviosa a la cocina. Entra cantando, entra bailando, pero no entres nerviosa a la cocina. ¿Cómo es eso de volar? ¿Por qué? Que Porque uno se tiene que sentir eh, volar, se tiene que sentir que está en otro nivel, que es lo que yo les decía antes. Es el nivel espiritual que llevamos a la cocina, que llevamos a la comida, que llevamos a, al plato, que llevamos a cada vegetal cuando lo lavamos minuciosamente, cuando nos preocupamos del proceso de las carnes. Sí, ese, ese nivel espiritual que hay que darle no solo a la mesa, que es el punto final casi, diríamos, de la alimentación. Desde el comienzo, desde el principio, tenemos que tener en cuenta que eh, todo lo que es alimentación va más allá el, el, lo que yo digo siempre no estar comiendo, mirando televisión leyendo un libro que tengo al costado y cuando quiero acordar comí no me acuerdo lo que el paladar no se dio cuenta que estaba saboreando algo que cociné tantas horas ¿verdad? cuando podemos cerrar el libro enseguida te agarro el televisor se puede apagar también se deja apagar y concentrarnos, qué rico lo que voy a comer, qué lindo que está en el plato, aunque sea para mí solo, no hace falta tener una multitud alrededor, para mí solo, invito a amigas, amigos, a quien yo quiera, pero entonces eso de sentir el, el cariño, el amor, la dedicación, claro, como usted dice, y que hace volar, porque hace elevar lo que es el sentido de que me voy a sentar a comer. no es que entiendo más a Marc Chagall. Exactamente, ahí está, exacto, sí, me uno a su pensamiento, claro que sí. Esas figuras de Chagall que uno veía volando y con el violín y la jalapa ahí. Claro, es eso, es eso. Ahí está, ahí, ahí es este el, el sentimiento que tiene que elevarse para darle cuerpo a ese plato que llevamos a la mesa. Y esa es la esencia. Y lo que yo digo siempre también es mi lenguaje. Yo siempre le digo a mi gente, a mis queridos, familia, amigos, que poner la mesa y servir una mesa es mi lenguaje, es mi manera de decir te quiero mucho. No invito a nadie por compromiso, no invito a nadie porque no tengo más remedio, sino que invito a quienes quiero realmente y a quienes les pongo la mesa con ese amor con que lo preparé, y entonces ahí es que estoy transmitiendo también esas cuatro S que yo les decía antes, seductor, sabroso, sencillo y saludable. Mañana se van a sentir bien. Me van a llamar y me van a decir qué rico que estaba. Y eso vale mucho también. Y tengo una amiga, Sefaradí, que me ha contado también alguna historia de su infancia y la de su madre en Alepo. Su mamá vivía en Alepo y la cocina allí hacía sentir que no era solo para alimentar el cuerpo y así se lo enseñaban eh, su madre y su abuela. Les hablo de la madre y la abuela de la mamá de mi amiga. Y era una forma de dar amor. Cocinar era una forma de dar afecto y amor a la familia. Trabajando en la comida se sentían como elevados, se sentían que estaban haciendo algo realmente muy importante. Ellos vivían en Alepo, que en árabe se llama Jalab, que quiere decir ordeñar. Y dice la leyenda que Jacob ordeñaba sus vacas allí y la blancura de la leche lo inspiró para llamar Jalab la blanca a esa aldea. Ahora, no podemos dejar de mencionar, si hablamos de la cocina sefaradí, la masa hojaldrada y de masa filo, los rellenos de nueces y pasas y dulces dorados en aceite. Cuando están prontos, el baño de miel o de almíbar completa esa delicia. Y si hablamos de la cocina sabra, tenemos que nombrar todos los ideales que se utilizan, como también las aceitunas, los dátiles, las berenjenas y todos los frutos de la tierra que milagrosamente nacen en un Israel ganado al desierto. El shawarma, los diferentes panes para todas las tradiciones, eh, tuve oportunidad de conocer algún pan de una familia yemenita, también de etíopes que tienen panes diferentes, no es la jala nuestra, eh, los panes rusos y también, bueno, tantos otros de los inmigrantes que fueron llegando a Israel y que siguen con sus tradiciones y con esos panes tan diferentes, a veces panes muy livianos, a veces panes muy pesados, cargados de melaza, de semillas... Que no tienen nada que ver con ese pan leudado que uno siempre piensa que es el que tiene que estar en la mesa. Son distintas visiones. Y bueno, la cocina sabra se caracteriza por incluir en todas las preparaciones las maravillosas especias con que se cuenta en todos los mercados. Desde el zaatar, pasando por la pureza de la páprica dulce o ahumada, los diferentes, eh, la cúrcuma, y todas sus mezclas para dar vida y color a todos los diferentes curries El comino, la canela y las pimientas de cinco colores, para cada una con su sabor y picor especiales, y tantos más. Y si le quieren dar realce a una ensalada de lechuga, solo rocíenla con saátar y aceite de oliva. Solamente eso, y después me cuentan. Sin sal, sin nada, saátar y aceite de oliva. La van a saborear. Va a quedar muy rico. Y bueno, y el aceite de oliva es otra reina en la cocina sabra. Y bueno, y para ir terminando vamos a hablar un poquito de las festividades. Vamos a dedicarles un ratito. Porque cada festividad tiene su plato típico, ese que no puede faltar en la mesa en ese día. ¿Acaso se puede pensar en purín sin pensar en las orejas de amán, los amantash rellenas de amapola? Y en la mesa sefaradí también el kadaif o pastel de fideos de amam. Empieza que no falte la sopa de pollo con los kneidlas de harina de matzá, por supuesto el gefilte fish, y el hígado de pollo picado con cebolla frita bien abundante. Acá me dicen, ¡claro! es así, Claro, pero si de picadillo de huevo se trata, le ponemos cebolla picada cruda y el aplauso es seguro. Nos esmeramos en el jarose que hacemos con manzana, canela y vino. Pero en la mesa sefaradí estará el pescado al azafrán, la torta de almendras y espinaca y el jarose de dátiles y vino, entre otras delicias. Cuando llega Shavuot, prepararemos los platos a base de quesos. Los brinches de ricota, la torta de queso, los baréniques de papa cubiertos de cebolla frita y bañados con crema rusa, y tantas ideas con queso blanco, el, como se nos ocurra. ¿El rey. Ah, no, el grain lo tenemos en Pesach, nada más. Uh, uh, uh, eh, me lo salté, tiene razón. Yo le agradezco. El grain en Pesach no puede faltar en la mesa. ¿Cómo no? Y bueno, esas cosas vio que algo a uno siempre se le escapa. Pasa que hay tanto material, ¿verdad? Que algo queda de costado. Y bueno, en la mesa Sefaradi marcará su presencia el mazapán de almendra en Yabur. En Rosh Hashaná Mesa grande y familia reunida, amigos, todos los que podamos reunir, es todo uno. Es mantel grande, no son mantelitos individuales. La jala amasada en casa, el gefilte fish y un dulce de cimes de papas y ciruela o el de zanahorias de la señora. Sí, sí, ya lo voy a esperar. Serán los principales bocados de nuestro menú. En la mesa varios recipientes de miel con manzana alrededor, para desearnos un año dulce. En la mesa Sefaradi también habrá diversas tortillas, de puerros, de calabaza y el arroz a la turca. ¿El arroz a turca A la turca. Eh, ya pasamos los y viene Yom Kippur. Antes y después del ayuno, sopa, gefilte fish, primero que nada, pero después los chimes o una rica compota de orejones, aportan lo suyo. La torta de miel no puede faltar en estas fechas. En la mesa sefaradí veremos el jamuz, arroz con pollo y el arroz a la turca, que no pueden faltar. Eso no sé. ah, ah, hay que conseguir la receta. A veces, este, he oído el chum, pero no, no he oído este preparado que hace este, con espagueti, con fideos. Ah, el cadaif. Kugel, kugel, kugel. el Google. Ah, sí. Eh, bueno. Kigel, Kugel, eh, como quiera que lo llamen queda rico, salado, dulce bueno, viene Sucot y preparamos, acá lo tenemos el Kugel de papas o de fideos salados o dulces con pimienta o acaramelados la torta de manzana con mucha canela y los bocaditos de mazapán en la mesa sefaradí encontramos las hojas de parra rellenas las burrecas de verdura, dátilas rellenos y la torta de fideos y ricota. Y cuando llega Hanuka nos ponemos todos a hacer latques de papa rallada cruda, latques de papa cocida dulces, suspiros de nieve y todo aquello que se parezca a lo que llamamos puñuelo Si me permiten un paréntesis, ¿no están muy cansados? No, no tenemos No se durmió nadie todavía. ¿Tenemos hambre? Ahora tenemos que estar hambre la patita. ¿Tienes los dos traído unos No traje lácteos. La ah, no. A las ocho tenemos la cena. Ahí está. Yo les voy a contar. Eh, mi hijo cumpleaños en Hanukkah. Entonces, él tendría... Creo que eran nueve años. Y claro, venían todos los compañeritos de la escuela a casa este, para el cumpleaños. Y diciembre, en Uruguay hace calor, teníamos un jardín grande, había lugar para todos. Así que yo dije, voy a hacer gnocchis para todos. Aparte de lo, la, las bolitas de, de azúcar y todo, dije, voy a hacer gnocchis. Pero claro, yo soy muy previsora, siempre cocino antes de. Entonces el día anterior hice una enormidad de gnocchis. Toda la casa estaba llena de bandejas con gnocchis crudos. Y... Caseros, por supuesto, hechos de a uno, preciosos. Dejé toda la casa así, me fui a acostar al otro día para cocinarlos. Pero la humedad del clima de Uruguay me jugó una mala pasada. Entonces, al otro día encontré mis bandejas cubiertas de una preciosa masa blanca, pareja. No había ni un ñoqui formado, nada. Me quedé mirándolo. Había no sé cuántos kilos de papas ahí metidos, por supuesto que no lo iba a tirar. Entonces, que Volqué todo en un bol grande, o en dos o en tres, pues ya no me acuerdo, era una cantidad impresionante de masa. Le agregué azúcar, le agregué un poco de harina, al huevo, y de a cucharadas empecé a hacer los buñuelos dulces de puré de papa que figuran en el libro también porque quedaron tan ricos que los chicos los devoraron y salió fenómeno por supuesto rodeado de todo rociado de azúcar entonces como quien dice no se tira nada y eso salió todavía un buen cumpleaños en la mesa sefaradí también se habla del jamín de castañas las frituras de papa y nueces y la musaca. Ahora, reunir la familia alrededor de la mesa tradicional de Shabbat y de cada festividad cantando en coro las, las canciones alusivas y saboreando los platos transmitidos por los mayores es una manera de reafirmar las tradiciones, el sentimiento de familia y amistad y la unión por el amor fraterno con alegría y felicidad. Y algo que yo siempre quiero agregar y lo agregaba en Uruguay en todas mis audiciones de radio, de televisión, eh, tanto en nuestras eh, festividades como en las fiestas cristianas, yo decía no dejar a nadie solo. Cuando sabemos que hay un amigo, un vecino, un alguien, aunque no sea amigo nuestro, aunque casi no lo conozcamos, hacer una llamada y decir acá hay una silla para usted, venga. Y no dejar a nadie solo, cuando hay una festividad. Y si alguien se siente solo y nadie lo llama, llamen a la puerta del vecino y díganle puedo venir con mi silla porque quiero estar con ustedes. Porque a veces la gente no se da cuenta y entonces hay que integrarse por uno mismo, no tener timidez. Nadie va a decir que no. Es decir, estoy con todos. Y esa es la manera también de, de, de elevarse espiritualmente. Según el diccionario, tradición es transmisión de noticias, obras literarias, doctrinas, ritos y costumbres hechas de padres a hijos al correr de los tiempos y sucederse las generaciones. La cocina es tradición, es rescatar y conservar las raíces de una familia, de un grupo étnico, de un pueblo. La cocina también es coraje, la osadía de cambiar, de probar cosas nuevas, de tomar cosas de los otros. De mi madre que salía a la quinta, nosotros vivíamos en una casa quinta, y ella salía a la quinta donde papá plantaba todas las hierbas aromáticas, entre los árboles frutales, entre todo lo que había, allí había orégano, tomillo, laurel, bueno, todo lo imaginable y lo no imaginable estaba en esa quinta, y mamá iba, recogía sus ramos y venía y los integraba en sus preparaciones, y quedaba una cocina muy aromática. Y eso era también para tenerlo en cuenta y bueno, lo heredé porque me, me fascinan las especias, los condimentos, todo eso que acá es tan rico también, ¿verdad? Y bueno, de hecho, la gastronomía del pueblo judío se basa en los sabores que los judíos llevaron consigo cuando dejaron sus casas, sus lugares en las distintas partes de Europa y norte de África y se desplazaron a través del mundo, recibiendo las influencias determinantes en todos los países en que vivieron. Como les dije antes, es una, una gastronomía que eleva lo material, la necesidad física de la alimentación a lo espiritual. Concluimos entonces que la tradición para el pueblo judío es vida. Muchas gracias. que estaba levantando la mano por allá. Quería mencionar el kipe de la cocina separadora. Tiene razón, claro que sí, qué rico. Claro que sí, gracias. Sí, usted iba a decir. En primer lugar quería. Sí, perdón. perdón. Vamos a guardar silencio así, nos enriquecemos todos con estos comentarios. Nayel nos felicitamos por haberla traído a Eso esta conferencia. Eso es lo que iba a decir ella, ¿eh? No, no, no por favor, ven a ver. No, no, yo no, no, no, no solo quería decir esto. No, levantate, levantate. No, no. La cocina es creatividad, no es solamente poesía y prosa, real en la cocina, ¿Verdad? Y lo que nosotros, en la reunión de la comisión directiva, cuando... Planteamos, Por favor, vamos a escuchar aquí, gracias. Cuando planteamos la, la oportunidad de tener esta charla, fue, todo lo, fue lo que dijimos nosotros en ese momento y me alegro mucho que hayamos tomado esa decisión, porque esta ha sido una fiesta sí. de literatura y de poesía y de arte y de cocina culinaria. Gracias. No, Gracias. Yo sé que mañana, cuando recordemos esto, digamos, ¡qué sabroso estaba!